Eh, hoy los 29 de octubre los encontramos en la escuelita 25 de mayo ubicada en Cerro Colorado, departamento del Río de los Sauces, que es un pueblo cercano. Eh, bueno, reunidos acá con un grupo de vecinos, aproximadamente 20 vecinos o un poquito más, eh, por el tema de, de internet que se está realizando en esta zona vecina eh, se fueron despoblando a causa de la falta de comunicación y colegios y bueno, y las educaciones que, que tienen el otro pueblo que acá no lo podemos tener. Para mí la serie de comunicación más acá es el internet que a nosotros nos viene muy bien esto. a la zona a la, el vecindario, la comunidad vecindaria, el sector colorado y, y departamento. Acá. La organización y la comunicación entre todos, porque acá si no se organiza y o sea depende mucho de, la, de los vecinos de que se organice y la asociación de ellos de poder para que el interno se pueda y colocar como debidamente, como tiene que ser. No es nada fácil, pero tampoco es imposible, o sea, eso es comunidad, con la colaboración de todos, porque si no, no se podría llegar a, a lograrlo. Se va a ir logrando así, de acuerdo a estos emprendimientos, conducidos por gente que se entusiasma y lo, y lo, lo, lo comenta y, y te impulsa. parece que es algo que se puede lograr, si bien eh, hay mucho para hacer y quizás no lleve mucho tiempo, quizás no, este año no, puede ser el año que viene, pero está la posibilidad. En conjunto eh, me, me gusta, me parece que podemos conseguir muchas cosas y en este momento internet, pero también tengo la posibilidad después de conseguir otras cosas así en comunidad.